El permiso eh, previo que desde la espiritualidad y cosmovisión más igual se ha solicitado para iniciar este momento damos apertura a la conferencia de prensa que es eh, que tiene lugar este día y que es el motivo que nos reúne a todas y a todos en este lugar y también a través de, de las distintas plataformas y redes sociales que nos nos eh, enlazan, nos sintonizan en este momento. Mi nombre es Blanca Cruz Cárcamo, eh, acompaño procesos de autonomía y de sostenibilidad de las comunidades y pueblos indígenas y para mí es un honor que, que esta mañana haya sido invitada a moderar este espacio. Un espacio en el que hoy nos estamos dando cita y aunque se llama rueda de prensa o conferencia de prensa, es un espacio de, en el que tendremos más bien una compartencia, un compartir desde las comunidades y pueblos que derivado de una situación con el Instituto Nacional Electoral, eh, quieren tomar la voz y comunicar y compartir al pueblo de México, a la sociedad nacional, a los medios de comunicación, a otras organizaciones eh, comunitarias, a otros medios de comunicación comunitarios, la perspectiva el posicionamiento. Eh, lo que aconteció eh, tiene que ver con la radio Pan Limashto en un primer momento quien realizó un planteamiento ante el Instituto Nacional Electoral de confirmación de criterio respecto a la no transmisión de los spots de partidos políticos en la radio derivado de la concesión indígena que recibió eh, en 2019 la respuesta de parte del Instituto Nacional Electoral el 27 de febrero fue negativa, eh, no se le permitía no transmitir los spots. Derivado de eso, la radio Tosepan y Mastur, eh, tiene un planteamiento posterior que hoy aquí comunicará, pero eh, no solamente eh, quiere comunicarlo ella, sino que también se han sumado otras radios comunitarias indígenas otras autoridades comunitarias indígenas, eh, otras organizaciones, colectivos que acompañan y se, y se suman a este proceso. Estas, estas voces que vamos a escuchar hoy y que se dan cita aquí son parte de, de lo que se quiere comunicar a, a la sociedad nacional, a la opinión pública, a los medios de comunicación para que estén informados de cuál es el posicionamiento desde las comunidades y los medios indígenas comunitarios. En este sentido vamos a escuchar la voz de Radio Tusepán Limashto y también de otra radio concesionaria indígena, Estéreo Lluvia. Y también escucharemos la voz de, de una autoridad comunitaria ya que eh, la no transmisión de los spots de partidos políticos tiene que ver enteramente con los procesos de organización política de las comunidades y también escucharemos cómo se está dando el acompañamiento legal a este proceso, a este caso y finalmente compartiremos eh, un comunicado que, que, que se compartir a partir de esta rueda de prensa con todos los medios de comunicación donde se enuncian y se suman las, las voces en torno a esta resolución del INE. De esta manera vamos a comenzar con Radio tosepa y para que nos compartan lo que quieren comunicar hoy y doy la palabra para ello a Flor y a Niki, integrantes de este medio indígena comunitario. Eh, saludarlos a cada uno de ustedes desde donde nos están viendo también y también por el espacio porque justamente creo que como medios de comunicación como nosotros son los medios en las cuales debemos de tener este tipo de espacios para poder expresarnos no solamente en las comunidades sino también para que sepan qué es lo que estamos haciendo eh, comentarles que justamente como comentaba ya blanquita eh, como medio de comunicación comunitaria Radio Tosepan y Maxtu, Somos un medio donde nos, nos damos a conocer, pero sobre todo respetamos la vida y la forma de vida de las comunidades. Una de ellas es que Radio Tosepan, como ustedes saben, eh, ya anteriormente y como se ha ido dando a conocer, eh, no está dispuesto a pasar lo, las cápsulas que da el INE, pero sobre todo las de los partidos políticos. ¿por qué? porque Radio Tosepan eh, de acuerdo a las comunidades y así como el INE tiene sus pautas programáticas, Radio Tosepan tiene su Códice masegual, donde el Códice masegual fue hecho por las comunidades y ese Códice masegual es como nuestro libro de la constitución dentro de las comunidades y creo que dentro de las comunidades siempre nos han apagado la voz y mucho de eso es, es son los derechos ¿no? como medio de comunicación indígena sobre todo es que estamos exigiendo algo que, no, lo que comentábamos es que no estamos pidiendo un favor, sino más bien estamos pidiendo algo que se nos respete y estamos exigiendo que se nos respete como medios de comunicación indígena. Radio Tosepa no se niega a pasar eh, las pautas del INE, lo que tenga que ver con los trámites y lo que normalmente pone, ¿no? pero sí no está dispuesto a pasar los partidos, las cápsulas de los partidos políticos. Eh, porque sabemos que históricamente, no solamente dentro del país, sino también dentro de las comunidades, aunque el pasado 27 de este mes dijeron que, este, que, no, que en la zona en la cual nosotros transmitimos no hay incidencia de violencia por partidos políticos, eso es completamente mentira, porque no son ellos los que viven en las comunidades. Sin embargo, nosotros lo vivimos en carne propia y lo vemos y lo escuchamos. Entonces, justamente hemos visto que con todos los partidos políticos existen divisiones. ¿no? Hay mucho divisionismo, existe esta parte de la discriminación y, y no abona a la vida comunitaria dentro del territorio. porque para nosotros eh, una forma para nosotros una forma de la forma de comunicar es una comunicación comunitaria indígena y esa comunicación comunitaria indígena está en busca del bienemilis. Estamos en proceso del bienemilis en las comunidades y en los pueblos indígenas. El bienemilis, el buen vivir y para lograr ese bienemilis tenemos que dar una comunicación comunitaria con identidad y que nos fortalezca en las comunidades. Los expuestos de partidos políticos, aparte de que nos dividen, generan violencia y en realidad no nos sentimos identificados con ellos porque tenemos nuestras formas de gobernabilidad propia. Y a, los, y a las personas que, nos, que, nos, que elegimos es por asamblea, es por, por usos y costumbres, por la manera en que ellos han apoyado a las comunidades sin recibir nada a cambio. A eso y en eso trabajamos en las comunidades y en los pueblos indígenas. Por eso no queremos que, que lleguen a estos 11 partidos políticos y que nos dividan, porque de por sí nosotros eh, tenemos... Eh, es y que realmente se ejerzan los derechos. Y ahorita teniendo una, un medio de comunicación y no podemos sentirnos libres, ¿por qué? Porque nos imponen. ¿Y qué está pasando? Que entonces tenemos que obedecer o eh, seguir ciertos pasos para para este para, solo por tener una concesión y esto no tiene por qué ser así nosotros los pueblos indígenas y como comunidades tenemos que seguir fortaleciendo la comunicación comunitaria adentro de las comunidades a partir de nuestra cosmovisión como nos lo enseñaron nuestros abuelos. Muchas gracias, Flor y Nicky. Este es un breve eh, planteamiento que nos comparten esta mañana desde Radio Tosepan y Mashton, una radio que cumple 12 años, una radio eh, mandatada, como lo han señalado, por las comunidades Macehual y Tutunacú del territorio ancestral del pueblo Macehual. Eh, ahora vamos a escuchar cómo esta situación eh, no solamente es idea ¿no? o, o un planteamiento exclusivo de esa región y exclusivo de un solo medio de comunicación indígena comunitaria. Vamos a pasar la palabra a Carlos Mata, él es eh, originario de la comunidad de San Pedro Tututepec, que pertenece al territorio ancestral de la nación Ñusabi, región costa al sur de Oaxaca. Carlos Mata es integrante y representante de Estereo Lluvia, otro medio de comunicación indígena comunitario que también recientemente recibió la concesión indígena de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias Carlos por haber venido desde Tututepec, te damos la palabra. Gracias Blanca y gracias compañeros, compañeras que estamos reunidos en este espacio. Agradecemos la, la oportunidad que, que nos dan para compartir el sentir de la radio Esterilluvia. Lluvia. Eh, como bien lo decía Blanca, eh, soy originario de la comunidad indígena mixteca de San Pedro Tututepec. Eh, y bueno, eh, el sentir es que desde las radios, eh, los, las comunidades buscamos los procesos de radios indígenas para fortalecer nuestra identidad, ¿no? para reconocernos y a partir de ella, pues, fomentar nuestras formas propias de organizarnos. Eh, la Radio Exterior pues, junto con la comunidad, pues, ha ido buscando cómo eh, cuidar el proceso, ¿no? cómo cuidar la, la comunidad, ¿no? que en este momento se encuentra... Eh, en un proceso de fortalecimiento debido a que durante mucho tiempo eh, la incidencia de los partidos políticos ha provocado una desorganización ¿no? y es por ello que a través de, de la radio la comunidad pues busca fortalecerse busca fortalecer su identidad, su cultura eh, y el cuidado del territorio y a través de la Asamblea Comunitaria, pues se ha decidido a través del Código de Ética, que como herramienta también nos da la concesión, de poner ahí ¿no? que la radio no podría eh, hacer proselitismo político ni religioso. Y es por ello que también hemos tomado la decisión de unirnos al pronunciamiento de la Radio Toseca y acompañarles. Muchas gracias Carlos, eh, como lo han mencionado los compañeros, estas radios y medios indígenas comunitarios atienden a sus territorios y brindan un servicio de información y de comunicación en sus territorios que como mencionaba Flor, es acorde a sus propias identidades originarias y a la propia cosmovisión, códices, reglamentos, estatutos, que, que les orientan y que se han erigido desde las comunidades. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo es que funcionan estos sistemas de gobiernos comunitarios? ¿Cómo es que estas otras políticas son posibles? No solamente como una utopía, no solamente como una idealización, sino como algo que es vigente y real. ¿Cómo es que esto existe en este país llamado México y tiene lugar todos los días? Eh, como hemos entendido desde quienes escuchamos y no lo vivimos a través de faenas, a través de comités, Carlos acaba de mencionar, a través de la asamblea comunitaria, es que fuimos conformados. Eh, ¿Cómo es que esto sucede? ¿Y cómo es que esto tiene vida en este país llamado México de manera cotidiana? ¿Cuáles son esos sistemas de gobierno comunitario? Y en ese sentido resultó de gran importancia que llegaran también a participar eh, las voces de las autoridades comunitarias. Eh, tenemos hoy un, una persona que nos acompaña, que en este momento es autoridad comunitaria. Desde la Agencia Municipal de Chicaguáxtla, eh, el compañero Fausto Sandoval, queremos pedirle esta participación para que... Para que pueda compartir sobre estos sistemas de gobierno propio. Pues, primeramente, un saludo en la lengua nahme, que significa lengua completa. Eh, también se nos llama pikis Y, pues, les he dicho: hola hermanos, hola hermanas, hola tíos, hola tías. Y primeramente agradecer la oportunidad que me brindan de estar aquí para expresar nuestro apoyo desde la comunidad de San Andrés Chicahuasla a esta lucha que están emprendiendo nuestros hermanos, porque me parece que en el fondo es, es una lucha que de alguna manera nos pone, <coughs> perdón, nos saca a la luz dos formas de ver el, dos formas de ver una misma situación, es decir, eh, la elección de, de autoridades. Entonces, por un lado está el sistema que se ha dado en nuestro país, a través de todo nuestro sistema electoral, que pues, básicamente pues, fue pensado para pues, operar la democracia, ¿no? para que la transmisión del, del poder pues, sea lo, lo mejor posible y, y que se respete digamos, la, la voluntad de la mayoría. Se diseñaron un conjunto de reglas, un conjunto de leyes que nacen desde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que pues eh, todos conocemos, todos tenemos una credencial del INE, eh, de alguna manera hemos participado en distintos procesos electorales y ahí están ya las reglas. Por otro lado estamos los, los pueblos originarios o los pueblos también llamados indígenas de nuestro país donde cada uno de esos pueblos ha diseñado una gran variedad de formas de cómo también ejercer nuestra democracia interna. Les cuento un poquito de que, por ejemplo, yo ahorita soy agente municipal de San Andrés Chicahuasla. Me eligieron por, por un periodo de, de únicamente un año y básicamente lo que la comunidad establece es de que todos los cargos son un servicio a la comunidad, por lo tanto no pueden ser remunerados. O sea, yo voy a ser agente por, por un año, nadie me va a pagar un centavo, al contrario la comunidad espera que yo utilice incluso mis recursos propios para, este, para el beneficio de la propia comunidad. En el carnaval, por ejemplo, las autoridades municipales de Chihuahua, Organizamos la fiesta de carnaval que aparte de andar bailando comiendo tamales, tocando música en el disfrute también nos, se nos encargó hacer una ceremonia de ofrecimiento de la palabra a la comunidad y entre autoridades y eso ya, ya se cumplió es, esta forma incluso se extiende fuera de nuestra comunidad aquí en el área metropolitana este, tenemos una representación de, de San Andrés Chicahuasla con todos nuestros hermanos que viven en, en, en esta área. Y aquí también tenemos una representación. Aquí al fondo está nuestro hermano Teófilo Ortega, que es el representante de los, del, del San Andrés Chicaguasla, aquí en, en, el, en el área metropolitana, que abarca, digamos, el Estado de México y básicamente el Distrito Federal. Están también nuestras hermanas que participaron en ese proceso. Y apenas el, hace como 15 días, más o menos, Estuvimos aquí las autoridades de San Andrés Chicahuasla para elegir a esa representación. Entonces tenemos nuestras propias reglas de elección, tenemos nuestras propias formas de organizar un gobierno y pues los resultados están a la vista. Por ejemplo, San Andrés Chicahuasla es una comunidad pacífica. Eh, digamos que el último asesinato lo tuvimos hace, me parece que fue en 2013, entonces, digamos que tenemos un asesinato cada 10 años, por ejemplo. Y pues la comunidad, como les decía, vive en paz. Tenemos una palabra para designar eso que se llama Wani. Cada, cada que, por ejemplo, hace rato me encontré aquí a mi sobrino Teófilo, y le digo Wani Gatum, le digo, ¿estás en paz, sobrino? Y él me contesta, Juan y nada ¿por qué? Porque en el fondo esa es la, la filosofía que, que, que nos anima, que, que le da sentido a nuestras vidas. Que es decir, el estar en paz, el estar en armonía. Y entonces nuestro sistema eh, electoral interno propio, pues es eso. Es, es, este, <coughs> perdón, es, es, es toda una organización para que las cosas estén en armonía. Así, por ejemplo, eh, a mí me, primeramente salí como candidato del, del, de las autoridades municipales, que es un cabildo conformado más o menos por 40 personas de la propia comunidad, todos en, en el, un sistema de servicio. Entonces ahí salí electo primeramente por el cabildo del 2022 ahí ellos sometieron a consideración algunos nombres previamente yo tuve que haber sido agente municipal tesorero de la comunidad, síndico municipal y policía de la, de, de la comunidad como ya había recorrido todo eso entonces ya estaba dentro de la lista de los, de los posibles agentes municipales entonces ahí eh, hicieron un proceso de selección abierto, democrático y ahí salí electo posteriormente pasó a otro órgano de elección parte de la, de la misma comunidad ahí ese órgano de elección está integrado por todas las personas que ya fueron agentes municipales por los que ya fueron alcaldes que es el último cargo y entonces ahí ellos eligieron a otro candidato yo o sea, resulté electo candidato del, del cabildo y los ex agentes municipales eligieron a otro candidato y finalmente, en el primer domingo de octubre, se convocó a una asamblea general de toda la comunidad y ahí se eligió otro candidato, y ya éramos tres candidatos. Yo por parte del Cabildo, un candidato por parte de los ex agentes municipales y otro este, candidato por parte de la asamblea general. Pero el requisito era de que los candidatos que ya hubiéramos ocupado toda esa cadena de cargos que ya, que ya están establecidos por la comunidad y que ha funcionado por, por muchos años, por eh, muchas, muchos, muchas décadas de, de años que ha funcionado este sistema. Y este, finalmente se hizo una votación abierta en una asamblea general de, de, de vecinos que la convocó el grupo de la sindicatura este, municipal. Entonces, ese grupo de la sindicatura municipal pues, organizó la asamblea, ahí sometió la, eh, a votación y ya se decidió todo el Cabildo 2023. Después, el grupo de síndicos de su bolsa, de sus propios recursos, organizaron una comida para todos los que asistimos a la, a la comunidad. Y entonces ya lo que este, eh, hicieron con las autoridades electas es que a mí, por ejemplo, me hicieron una ofrenda las autoridades salientes. Y yo cuando se haga el cambio, que el cambio el, el proceso va a empezar en septiembre y va a culminar en octubre, entonces no perdón, empieza en agosto, hay otro evento en septiembre y luego el final en octubre, ahí también nos va a tocar de nuestros propios recursos dar ofrecimiento. Entonces ese es nuestro sistema electoral, así elegimos a nuestras autoridades. Y creo que por el otro lado el sistema electoral que funciona en nuestro país ahí creo que básicamente no es la armonía sino es la confrontación ¿por qué? porque los partidos políticos nos van a decir el partido A, vamos a suponer que están en, en una elección el partido A, B, C compitiendo entre ellos, entonces el partido A nos va a decir que el partido B y el partido C son de lo peor y se van, van a expresar las peores cosas del partido B y del partido C eso lo va a hacer el partido A pero el partido B hará lo mismo. Se van a insultar entre ellos, se van a acusar, se van a inventar. Son capaces hasta de inventarse cosas. Y lo van a meter a las redes sociales y lo van a manejar en, en los medios de comunicación. Tratando de convencer a las personas para que voten por ellos. Pero básicamente en base a la confrontación. El partido B... ¿Va a decir lo mismo? No, pues el partido A es de lo peor, el partido C es, es de lo peor. Entonces, por lo tanto, voten por nosotros que somos el partido B y el partido C hará exactamente lo mismo. Entonces, ahí hay... Eso tiene una razón, ¿no? Tiene, digamos, tiene una explicación de por qué eh, esa base es, se, se hace en base a contrastar, digamos... La, la, las, los programas de gobierno, las propuestas de cada partido, digamos, tiene, como decimos Enrique, tiene su merecimiento, ¿sí? Y Cani, ya decimos, entonces tiene razones. Pero en este caso estamos pues ante un, un, dos formas que no son compatibles. Y entonces, eh, por, digamos, por, por razones de, de mantener la armonía en nuestros pueblos, nosotros encontramos toda la razón en nuestros hermanos, el radio que están emprendiendo esta lucha. Y obviamente que la respaldamos, porque si bien cada pueblo tiene formas diferentes de cómo organizar su propia vida interna, en el, en el fondo nos parecemos mucho porque básicamente buscamos la armonía. Y en ese sentido yo quisiera pedirle a, a los consejeros electorales o al tribunal electoral o en... A las personas que tienen que tomar las decisiones para esto que se les está pidiendo, pues que, que volteen hacia sí mismos, que vean su corazón, que, que busquen eh, la bondad que, que existe en todas las personas, en todos nosotros. Y que desde ahí pues, este, entiendan que no estamos en contra de ellos, sino que estamos a favor de nosotros. Y estar a favor de nosotros no implica confrontarnos con otros. Entonces, básicamente, creo que esa es la lucha que se está llevando a cabo. Y nosotros, desde San Andrés Chicaguasla, los respaldamos, les expresamos nuestro reconocimiento, porque en esta lucha estamos representados todos los pueblos originarios de, de México. Eh, nosotros también estamos en proceso de, de tener una concesión de radio y más adelante, adelante seguramente nos vamos a enfrentar a este mismo tipo de, de, de situaciones. Entonces, en ese sentido creo que esta es una oportunidad para que de esta, de esta, digamos, aparente contradicción salgan buenas cosas, salgan mejores cosas que al final de cuentas serán benéficas tanto para nuestro país como para nosotros como pueblos originarios. Pues Gracias, hermanos, hermanas. Muchas gracias a la autoridad comunitaria Fausto Sandoval de San Andrés Chicahuaxtla. Agradecemos enteramente su palabra y la claridad con la que nos orienta a todas y a todos en torno a este tema. Vamos ahora eh, igual eh, para no alargarnos mucho que sabemos que están igual los medios con su tiempo limitado vamos a dar la palabra a Carla Prudencio integrante de la organización Civil Redes AC una de las organizaciones convocantes y acompañantes de procesos de fortalecimiento de la comunicación comunitaria en México y en el Abiyala yala como es el nombre del territorio ancestral del continente eh, después de haber escuchado a, en, est, en este espacio a tres territorios ancestrales, el territorio ancestral del pueblo Masegual, el territorio ancestral de la Nación Triqui, el territorio ancestral de la Nación Yosavi, en la región costa de Oaxaca. Estos procesos son acompañados por organizaciones como las que han convocado a esta rueda de prensa, eh, que cabe mencionarlas la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Ojo de Agua Comunicación, que acompaña en Oaxaca, y, y junto con ellas hay muchas otras organizaciones que hacen trabajos del todo valiosos para el fortalecimiento de esa comunicación comunitaria, como lo hace también la Organización Civil Redes AC. Eh, nos gustaría escuchar cuál es el planteamiento que desde ese espacio en cuanto al proceso legal se está dando para este caso, para poder eh, visibilizar ante el Tribunal Electoral mediante los procesos legales necesarios, lo que el, la autoridad comunitaria Fausto ha señalado. Por favor, gracias, Carla. Muchas gracias a todas, a todos. Es un honor, la verdad, estar aquí con mis compañeros, compañeras pudiendo como platicar un poco más de, de tal cual, cuáles son estas otras visiones, cuáles son otros sistemas que a los que en una nación que sea verdaderamente plurinacional como nos reconoce el artículo 2 constitucional, ¿qué significa eso? ¿qué batalla estamos dando en este momento? ¿cuál es el reconocimiento específico que estamos, que estamos pidiendo? esta, esta estrategia eh, de comunicación este, este acompañamiento tiene, tiene aparejado una estrategia legal y para ponerlos en, en modo simple esta estrategia legal tal cual buscó una impugnación con el electoral, en la que lo que le estamos diciendo es que justamente como decía la autoridad Fausto, se volteen a ver un poco, paren y puedan reconocer la diversidad, la diversidad de sistemas normativos, la diversidad de maneras de hacer, la diversidad de reglas y normas a las que nos podamos encontrar. Pero no solo eso, también la diversidad de medios a los que podemos ser, eh, eh, no solo escucha, sino también parte de estos medios. ¿Cómo queremos nuestro sistema de medios? Esto es una lucha que ya, ya se dio, ya estamos en otra parte, ¿no? Ahora la Ley Federal de Telecomunicaciones reconoce sistemas diversos de medios, reconoce concesiones comerciales que tienen ciertas características específicas, reconoce concesiones públicas, reconoce concesiones privadas y por otro lado, este reconocimiento y, y, y creo que claro, no es una concesión dadivosa del Estado, no es el Estado dándonos una concesión sino es reconociendo que los pueblos y las comunidades indígenas están ejerciendo su derecho a la comunicación y están ejerciendo los derechos que tiene el sistema internacional para ellos, que es a contar con medios propios de comunicación ¿qué significa realmente que sean medios propios de comunicación? significa que pueden decidir las reglas bajo las que estos medios van a operar y estas reglas que han decidido, además, si las podemos ver, son reglas que parten de la reciprocidad, de poner en el centro la vida, de poner en el centro sus códigos de ética, su buen vivir. Estas son las reglas que estamos pidiendo que se respeten. Las reglas de los propios medios de comunicación indígena. Que cada paso, cada paso que damos es ya se tiene la concesión y ahora ¿cómo nos van a reconocer? ¿qué es lo que va a pasar ahora con el tema de impuestos? ¿qué va a pasar ahora con el tema de esta ley, de la otra? Cada cada es, es un pasito más allá ¿por qué? porque no se ha entendido que, para qué sirven estas concesiones los spots de los partidos políticos ya dijeron los pueblos y pudieron escucharlo ahorita y pueden ver en el comunicado son contrarios a las formas de vida de estos mismos pueblos son contrarios a los principios que ellos quieren preservar en estas radios y en estos medios de comunicación. Solo queremos que escuchen eso, que puedan darse cuenta dónde está la contradicción. No se trata de darnos una concesión y ahora asimilarnos a los medios de comunicación que tiene el Estado. No se trata de darnos una concesión y ahora tener que ser una concesión igual que son las concesiones comerciales o igual que son las concesiones públicas. Son más distintos, hay, hay otros medios de comunicación. Entonces creo que aquí, más allá de la estrategia legal y de lo que estamos buscando, es este reconocimiento que ya está dado. Si el reglamento no prevé esto, el reglamento está mal. La Constitución la prevé, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas lo prevé en su artículo 16 cuando dice que los pueblos indígenas tienen derecho a tener sus propios medios de comunicación. Esto no es una concesión dadivosa del INE, no es una concesión dadivosa del tribunal, es una pausa y ver derechos que ya se han ganado por estas comunidades y estos pueblos indígenas. Entonces, nosotros vamos a agotar todos los recursos legales que tengamos. Esperemos que en este primer eh, tramo, que es en el Tribunal Electoral, puedan darse cuenta de esto, puedan darse que, cuenta de que la razón legal también nos asiste, no solo a la razón de vida y la razón de nuestras formas, sino que también el sistema normativo está de acuerdo con lo que estamos diciendo el sistema normativo propio y el sistema normativo plurinacional, pues. Y en ese sentido, pues esperemos que se den cuenta acá, pero si no, seguiremos también como la lucha en donde tengamos que seguirla, ¿no? Y esta estrategia legal les vamos a estar informando, ¿no? También una parte como del compromiso de, de redes es seguir informando y es el acompañamiento a Radio Posepa, pero como en principio no solo es Radio Tosepa, ¿no? Se está jugando aquí tal cual el papel de todas las radios eh, con concesiones de uso social indígena y qué es lo que está pasando con estas radios. Entonces, pues es una, realmente un camino, más que una lucha, un camino que pedimos que nos acompañen todas y todos y eh, pues con eso termino. Gracias. Muchas gracias, eh, Carla Prudencio. Con esto, pues, tenemos también la voz de las organizaciones que acompañan estos procesos y que contribuyen a este fortalecimiento de la comunicación comunitaria en, en los territorios indígenas. Una comunicación que. que no solamente fortalece a esos territorios, sino que nos fortalece también a, a todos los demás, porque es la oportunidad de que el derecho a la libertad de expresión se nutra de diversidad. También en los otros medios de comunicación. Si la producción de contenidos diversa no existe y no nace desde estas comunidades diversas, no solamente las comunidades indígenas, ¿de dónde puede nacer la diversidad de contenidos que nutre esos sistemas de comunicación que son los que nos habilitan para vivir en armonía? y que es la razón de existir de todo medio de comunicación entonces lo que vamos entendiendo de esta palabra que nos comparten es que esta no es una confrontación ni con el Estado ni con el Instituto Nacional Electoral ni mucho menos con la sociedad nacional sino que es una invitación a una armonización de nuestros reglamentos y de nuestros marcos legales para que sean más reales y acordes a la armonía que se construye en los territorios porque habría que mencionar que no es una coincidencia que estos sistemas de organización política como el que nos comparte la autoridad Fausto y que son diversos, como ha mencionado, ocurren en los territorios que tienen la mayor y mega biodiversidad de este territorio nacional. Los territorios en donde hoy se resguarda la vida son territorios que coinciden con la vigencia de estos sistemas de organización política y escuchando al compañero Fausto podemos ver que eso está en concordancia porque nos habla de cómo cuidan la vida y de cómo es hermandad no es solamente entre seres humanos sino que es también con todo el territorio como un ser vivo entonces desde esa mirada desde, esa, desde ese planteamiento que nos comparten está también la invitación a mirar y esto viene comunicado en un texto que que se ha organizado desde los pueblos y comunidades para expresar el respaldo a esta situación y hacer también este llamamiento. Vamos a pedir a la compañera Kenia Roque que también se encuentra entre nosotros. Ella es mujer afro originaria de Almoloya de Gutiérrez, en la zona norte del Istmo, radicada en Villa de Tututepec, radialista apasionada, feminista y bordadora de sueños, colaboradora de la Radio Indígena Comunitaria Estereo Lluvia y enlace de la organización Ojo de Agua Comunicación en la costa de Oaxaca, que por favor nos, nos comparta a todas y a todos la lectura de este comunicado que hoy es también el, el motivo central de esta conferencia de prensa. Gracias Kenia, adelante. Al pueblo de México, al tribunal electoral, a la suprema corte de justicia de la nación. Somos pueblos y comunidades indígenas que habitamos este gran territorio hoy llamado México. Somos personas que que hemos crecido guiadas por los principios, cosmovisión y saberes de quienes nos antecedieron. Esos principios nos han ordenado en el respeto a la Madre Tierra, que nos sostiene, a la vida que nos brinda los alimentos para permanecer, agua, fuego, aire, tierra. Para vivir ese respeto, armonía y equilibrio, nuestras abuelas y abuelos fueron tejiendo poco a poco y con sumo cuidado la manera de organizarnos para vivir en comunidad mediante prácticas que reparten la responsabilidad entre todas y todos distribuyen la abundancia forman a cada ser humano la conciencia de la vida asignan tareas para cuidar el territorio y resguardan los bienes comunes que nos garantizan la existencia, la salud, el equilibrio esto dio lugar a nuestros propios sistemas políticos como modelos de gobernanza comunitaria amplios, transparentes y diversos. Nuestras maneras de autogobernarnos son vigentes en los territorios que habitamos y son la base que sostiene nuestra vida en comunidad. En estos sistemas, los cargos son un servicio donde nos brindamos a la comunidad dejando que ésta nos enseñe a servir. Desde la más pequeña responsabilidad de acudir a una faena o ser parte de un comité hasta la más alta de ser alcalde, presidente municipal o integrante del Consejo de Ancianos, no existe ningún pago de por medio, pues en ello reside el respeto a nuestra dignidad de dar y con ello de poder recibir el bien mayor de vivir felices en salud y en armonía. Con base en lo anterior, nos pronunciamos, desaprobamos completamente el fallo del Instituto Nacional Electoral, por el que se niega a nuestra hermana radio, Tosepa Limaxchum, la libertad de elegir el no transmitir los spots de los partidos políticos en el territorio ancestral del pueblo Macehual violentando y desconociendo no solo el derecho a la autonomía y libre determinación de las comunidades Masehual y Tutunacu de esa gran región, sino de todas las comunidades y pueblos indígenas que habitamos en este país y que contamos con sistemas y medios de comunicación propios para permanecer fortalecidos en nuestros modos de vida y organización política lamentamos el total desconocimiento de la realidad y desvalorización que tiene el INE acerca de la diversidad de sistemas culturales, económicos y políticos que constituyen a este país y que contamos con sistemas y medios de comunicación propios para permanecer fortalecidos en nuestros modos de vida y organización. Hacemos un llamado al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las instancias a las que ahora corresponde corregir este fallo y hacer respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Caminaremos junto a las hermanas y los hermanos del Pueblo macegual de Radio y Grimaxchum y de la Unión de Cooperativas Tosepa titatanisque en todo lo que sea necesario para avanzar en unidad hacia el respeto de lo que somos y brindamos a este estado plurinacional y pluricultural. Desde la libertad, todos, todos podremos tener la ilusión de acceder al poder. Desde la comunalidad, todos, en tiempo y espacio, a través del trabajo y la responsabilidad, somos y seguiremos siendo la autoridad. México, desde los más diversos territorios donde se cuida la vida. 15 de marzo de 2023. Este comunicado es respaldado por autoridades tradicionales y municipales indígenas, organizaciones indígenas, universidades, centros de conocimiento comunitario, comuneras y comuneros, medios indígenas comunitarios, colectivos, organizaciones, academia, periodistas y personas hermanas de los pueblos. Gracias. Muchas gracias, Kenia. Pues ahí está, ahí están las otras voces que... Que, restalo, que, que respaldan y que se unen en esa fuerza que les caracteriza a las comunidades y pueblos indígenas a esta causa, a esta situación, a este planteamiento que nos han dicho cabe aclararle al Estado para poder seguir existiendo en armonía para poder seguir construyendo ese respeto mutuo del que nos ha hablado el compañero, la autoridad Fausto y antes de pasar a las preguntas y respuestas que pudiera haber de parte de la audiencia que nos acompaña y de las personas aquí presentes, queremos también hacer un anuncio sobre qué sigue después de este comunicado, qué sigue después de esta rueda de prensa. No sigue solamente esperar la respuesta del Tribunal Electoral que, que confiamos en que acuda a su corazón como hizo el llamado eh, la autoridad, sino que también eh, sigue una invitación a encontrarnos. ¿De qué manera? Consideramos que el derecho a la libertad de expresión no solamente tiene que ser ejercido desde estas comunidades en este sentido en el que lo están mencionando para hacer crecer la diversidad, sino que ese derecho a la libertad de expresión, que también es un derecho a la información, implica que a la hora de ser ejercido la sociedad nacional también conozca lo que le conforma a este país. También conozca cuáles son esas otras radios, cuáles son esas otras normas, cuáles son esos otros gobiernos y formas de hacer política. Porque es también parte del derecho a la información de la gente que, que vive en las ciudades y que a lo mejor no tiene acceso a esa realidad, no la conoce o no ha crecido en ella, pero que los medios de comunicación y las redes sociales se lo pueden hacer llegar. Por eso las organizaciones convocantes a esta rueda de prensa eh, están invitando a que se una la gente, las radialistas, las organizaciones comunitarias en torno a la campaña Nuestras Radios, Nuestras Normas. Una campaña en la que consideramos que se le puede contar al mundo cómo son los gobiernos comunitarios autónomos en estos territorios y también se le puede contar al mundo cómo contribuyen a fortalecerlos. ¿Por qué las radios, les, a las radios les corresponde a, a actuar en concordancia con los sistemas políticos que son vigentes en su territorio y que promueven la armonía y no con los sistemas que la debilitan o que promueven la separación y la desunión entre la gente? se pueden sumar, se invita en este espacio que está abierto a cualquier comunidad, organización, medio de comunicación, persona interesada a que vaya hacia la creación y compartencia de contenidos que cuenten cómo son esos sistemas normativos y formas de organización en sus comunidades y cómo los medios de comunicación propios aportan a la autonomía y a la armonía en los territorios. Durante todo el mes de marzo se pone a disposición eh, la recepción de todas las contribuciones que desde todas partes quieran llegar al correo comunicación arroba redesac.org.mx Los materiales recabados serán compartidos en las redes sociales de esta organización y se alojarán en una página web para descargarse y ser compartidos en todos los espacios que así lo consideren. La invitación es también a los medios de comunicación nacionales, masivos, a los medios electrónicos, para que se unan a esta campaña y en esta intención de dar cobertura a este tema, como lo están haciendo hoy a través de su asistencia a esta rueda de prensa, también compartan cuáles son estas radios cuál, y qué es lo que hacen y cuáles son las normas, que les orientan, cuáles son las normas de esas comunidades, cuáles son las normas de esos territorios, para que esa diversidad que existe también sea conocida por la opinión pública nacional. Con eso estaríamos cerrando eh, esta primera etapa de, de la rueda de prensa para que de manera abramos el micrófono y escuchemos las participaciones y preguntas que pueda haber en el público que nos escuche y está aquí presente. Si sí, hay alguna pregunta para los asistentes que quieran hacer al respecto, no, no hay ninguna, creo que eh, la audiencia no quiere hacer alguna pero, pero entonces si gustan ustedes pueden ir cerrando con algún comentario para terminar. Sí. En parte técnica, jurídica ¿Ya se presentó el, el recurso ante estaría... el tribunal? Ya se presentó, ya se presentó sí, el, el recurso frente al tribunal, todavía no tenemos número de juicio, pero esperemos que nos lo den pronto y que se resuelva. Pues, ¿Cuál es el plazo para ¿Sería? la tramitación? El plazo dos semanas más dos o menos. Semanas, o sea, más o menos. Ah. Sí, en estas semanas, eh, bueno, o sea, en estas semanas tendremos el número de juicio y después dos meses aproximadamente para la resolución. De muchas gracias. ¿Pasamos a los comentarios y para cerrando, por favor. Eh, Tal vez solo consultar si hubiera alguna pregunta en redes sociales o alguna pregunta desde las plataformas de transmisión. Okay. Entonces pasaríamos a una palabra final de cada una y de cada uno de ustedes para cerrar este, este momento de compartirlo. Pues agradecer a todos los medios de comunicación por escucharnos y al mismo tiempo a, a unirnos como pueblos indígenas en fortalecer la comunicación comunitaria desde nuestros territorios y en nuestras propias formas de vida. Creo que mucho de lo que nosotros hacemos allá desde las comunidades y desde la unión de cooperativas no sepan es justamente respetar una asamblea, ¿no? Porque nosotros decimos que la asamblea es el que decide y se solicita eso, a que la asamblea sea el que, el que se respete de alguna manera y las formas de vida de cada comunidad. Pues nada más contarles que en la comunidad cuando surgen controversias entre nosotros, que las hay, muchas... De hecho, gran parte del tiempo de una autoridad municipal se va en estar eh, resolviendo conflictos que se dan dentro de la propia comunidad. Pero lo que hacemos es nos sentamos las partes está la autoridad, nos escuchamos, cada quien da su versión de las cosas y lo que hacemos pues es entre las entre tres instancias por un lado las dos partes que tienen algún, alguna diferencia, algún conflicto y la autoridad municipal y al final este, arreglamos las cosas. En Triqui se dice guía yo, es decir, regresar la cuestión a la verdad. Entonces ojalá y pues, las instancias que están involucradas que ojalá pudieran seguir eso también, que nos escuchen que escuchen a, a todas las voces que se están manifestando acerca de, de esta situación y que seguramente al final reencontraremos la verdad y va a ser mucho mejor para todos. Pues agradecer nuevamente a los medios, a las personas que nos encontramos en este espacio, también a las personas que nos ven a través de las redes sociales, agradecerles que, que estén a la escucha. Eh, y bueno, pues eh, quisiera pues mandar un mensaje a las comunidades eh, que sigamos fortaleciendo nuestros, nuestros sistemas, nuestras propias formas de gobierno. Y, y pues que nos unamos a esta, a esta lucha, a este pronunciamiento de Radio Tosepa y que desde la Radio Estelio Lluvia seguiremos acompañando. Pues muchas gracias a todas, a todos los asistentes, también quiero agradecer a la Defensoría del Tribunal eh, Electoral que también nos estuvo eh, ayudando en el proceso legal, creo que ha sido una parte importante eh, de acompañamiento o contratas a un abogado abogada o la defensoría de ahí mismo te puede ayudar y la verdad es que la defensoría en este caso ha sido como fundamental para nosotros, entonces también eh, agradecerle e invitarles a que sí se puedan eh, unir realmente a esta campaña y podamos tener como mucho material para que siga circulando. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias a las personas presentes y también a las audiencias desde todos los lugares, desde las radios comunitarias que se enlazaron a esta transmisión, también desde las radios indígenas y también desde todos los medios de comunicación que se hayan enlazado. Les agradecemos mucho el haber asistido a este encuentro, haber asistido a esta compartencia y la invitación es, como ya lo han mencionado, a seguir encontrándonos. Y en ese encuentro, llevar a cabo esa mediación y ese diálogo que nos permita reencontrarnos con la verdad. Gracias a todas y a todos que tengan muy buen día.